Bienvenidos a mi canal Creaciones Betina El tutorial del día de hoy es una petición Me pidieron que hiciera una tarjeta en forma de chocolatina Espero les guste El amor verdadero es ese sentimiento vivido en pareja Con el que muchas personas sueñan El amor nos hace sentir vivos Porque donde hay amor, hay vida Amigos, hoy quiero recomendarles este video Haz el bolso del verano 2019 con cuerda Bolso bandolera caja de madera fácil paso a paso en el canal de cuideas Beta. ahora vamos con la lista de materiales y el paso a paso en icopor de un centímetro de espesor corta un rectángulo de 12.5 12 x 25.5 centímetros. ahora vamos a tomar una tabla que la forré con plástico igual vamos a tomar una bolsita plástica y vamos a utilizar crema para manos Monté. Sería para tomar porcelana fría, esta ya la pinté con vinilo café, lo pueden hacer también con anilina Vamos a poner esta parte acá encima y con un palito vamos a estirar la porcelana colbón, vamos a aplicarle en la parte superior al licopor y vamos a forrarlo. igual debe de forrar los lados nos quedaría así, debe de dejar secar un poco ahora vamos a tomar una regla la crema de manos y vamos a aplicar a la regla esto lo hacemos para poder hacer estas rayitas colocamos la regla, calculamos y vamos a presionar a hacer lo mismo, aplicamos la crema y presionamos, y así sucesivamente. Volvemos a repasar, nos quedaría así. Voy a aplicar de nuevo crema para manos y vamos a hacer estas líneas a lo largo. volvemos a repasar. Ya después de que hagas, esto debes de dejar secar muy bien. Ahora acá en esta parte vamos a aplicar silicona líquida para forrarlo con goma eva. Ahora vamos a tomar cartulinas de colores de 25 centímetros por 24 centímetros y en un extremo vamos a medir un centímetro. De estas vamos a cortar 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a aplicar silicona líquida en este centímetro. Y vamos a pegar una roja vamos a pegar las hojas intercaladas a los colores, nos quedaría así ahora lo que vamos a hacer es doblar en forma de acordeón hacemos, doblamos toda esta parte nos quedaría así Aplicar silicona líquida en esta parte Para pegarla a la chocolatina Vamos a pegar así Y en esta parte de atrás vamos a pegar Una hoja de goma eva Nos quedaría así, acá ya copié Esta frase principal que sería amor verdadero Con una moneda o una tapa vamos a hacer círculos que sería para dibujar emojis. Vamos a hacerlo en toda la, esta parte. Y en este otro lado vamos a hacer corazones. Esto es opcional si lo desean hacer. Y vamos a hacerlo con todas las páginas. Nos quedaría así. Ahora acá ya pegué lo que son las imágenes y las fotos. Y escribí los mensajes. Con marcador negro delineé esta parte. Para separar la frase principal. Con este marcador naranjado, Poster Marker, hice estos corazones. Y los delineé con este marcador Charger ahora pegué esta imagen, la delineé con marcador negro y dibujé estos corazones si me dieran a elegir una vez más te elegiría sin pensarlo porque eres único e irrepetible eres vida para mí acá en esta parte vi la frase con este marcador gráfico de y delineé marcador Sharpie pegué una foto sabes cuando me dijiste te amo por primera vez en ese segundo me devolviste la vida y desde ese instante hasta ahora te he amado más y más cada día igual pegué una foto acá en esta parte amor y siempre he sido tuya y vas a pegar las fotos que más te gusta. le doy gracias al destino que nos enamoró porque eres todo lo que pedía y en esta parte pedí una imagen está muy graciosa y coloque mío tan perfecto como te imaginé te amo de 19.5 por 32.5 centímetros y en los lados vas a medir 3 centímetros acá en estos dos extremos cortamos que sería para armar la base de la cajita, recuerden que debemos de repasar las líneas con la regla y la tijera para que al doblar sea más fácil. Y vamos a armar la base así. Nos quedaría así. Acá en esta parte apliqué silicona líquida y con goma eva corté una tira de 3 centímetros de ancho. Y vamos a empezar a pegar en los extremos así. Nos quedaría así. La forré toda prácticamente de estos lados. Ahora en cartón craft vas a cortar un rectángulo de 31.5 por 18.5 centímetros y en los cuatro lados vas a marcar 2 centímetros. Vamos a doblar, a hacer los quiebres y vamos a armar. Nos quedaría así. Acá en esta parte vamos a copiar un mensaje o una palabra. Voy a colocar lo. Vas a copiar lo que desees. Voy a repasar para hacerla un poco más grandecita para que se vea y vamos a hacer estos corazones. Con marcador negro vamos a delinear toda la frase o palabra. Nos quedaría así a tapar así, para decorar esta parte vas a sacar una imagen del empaque de la etiqueta de herchis, que sea tamaño carta y vas a doblar o a forrar, acá ya le había aplicado la silicona líquida y voy a pegar, estos lados los voy a doblar así para luego cortarlos, vas a hacer lo mismo con el otro lado. nos quedaría así, acá estos extremos lo vas a borrar con goma eva en esta parte si deseas vamos a colocar papel seda picade. y puedes colocar colocarle chocolates, yo le voy a colocar esta gestis. Hemos terminado, espero que les haya gustado muchísimo esta idea, si es así manito arriba, compártelo con tus amigos y espero que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho. Hasta la próxima.